Entonces usted, usted reconoce, usted se le fijó le, le, le y tres grandes párrafos son cinco páginas que se dedican a la colaboración, la ayuda suya con, la, con el gobierno, ¿no? Sí. Y ahí dice que si usted colabora, la fiscalía tiene la discreción de recomendarle al juez la rebaja, ¿no? Sí. Buen, buen, buen. ella trató a mí, no, no tienen mucho que puedes hacer ahí menos que lo sacó esa información que por eso es mucho mejor sentarse con este testigo si hay este problema, pregunta cerrada. esto es un buen, buen, buen observatorio. Hice ese trabajo 8 años sí, bueno, sí. Ella era muy alta y se nota uh -huh. y los fiscales típicamente no lo no hacen esto muy persona. bien esto. porque no, eh, la fiscalía con los recursos que tiene no, no pudo grabar las sí. cosas no pudo caminar, caminar no pudo, y yo no lo trae para explicar por qué no. no.